Santa Fe ha podido crecer, ha tenido eh, sin duda un apoyo muy fuerte eh, del Gobierno Nacional, un apoyo muy fuerte de, de Matías desde, desde el Ministerio. Eh, el previaje ha sido muy bueno, poder sumar la billetera y complementarlo, es parte de la inversión necesaria que Santa Fe tiene que hacer como nuevo destino eh, para captar. Pero fundamentalmente ir generando una, una cultura del turismo receptivo. Santa Fe tiene eh, que mostrar tiene capacidad y creatividad en, en su gente, eh, tiene inversores importantes que están sumando eh, mejoras de infraestructura para que esa receptividad eh, tenga también calidad eh, adecuada a las exigencias del turismo eh, más exigente nacional y más exigente internacional. Y hay que seguir invirtiendo en, en mejorar eh, la infraestructura vial, la infraestructura sanitaria de todos los lugares, la infraestructura de los puertos para ganar plena navegabilidad en, en nuestros eh, en nuestro río, en llegar al Parque eh, Nacional Isla del, del Paraná, en desarrollar toda la zona norte con un nuevo parque nacional. En definitiva, rescatar la historia rica de la Argentina, eh, vivida y transcurrida en nuestra provincia el monumento nacional a la bandera, la batalla de San Lorenzo, eh, el, el ámbito donde la constitución nacional tomó forma y también después eh, su reforma en el, en, en el 94, entre tantos hechos desde los que nos llevan a la, a la colonia, que nos llevan hasta la instancia de la llegada de los, de los españoles a estas a estas tierras en las ruinas de, de Callastá es rica la historia, eh, es rico el potencial que hay hay que invertir y hay que atraer para generar las mejores condiciones. Firmar un convenio adicional como el que hacemos hoy con el turismo social, sin duda, nos va a permitir incorporar aprendizajes, conocimientos eh, y, y todo lo que Santa Fe requiere para generar también su propio su propia política de turismo social. De alguna manera una evaluación de la temporada, una temporada récord para la Argentina, más de 32 millones de turistas, el previaje un éxito rotundo, reconocido como reci digamos, decíamos recién con ministros y ministras de todo el país, reconocido por gobernadores oficialistas, opositores, por todos los sectores políticos, pero sobre todo por la gente, no más de 4 millones y medio de argentinos y argentinas que usaron el programa, otros países del mundo que lo han copiado, Argentina felicitada en las diferentes ferias del mundo por este programa y sin ninguna duda el turismo como uno de los grandes actores de la recuperación económica de nuestro país, que nos está ofreciendo todos los meses indicadores muy positivos, uno de los sectores que está encabezando la recuperación del empleo también. Y hoy acá en Rosario en particular me parece que simbólicamente es importante porque lo contábamos recién también en la, en la reunión con todos los ministros y ministras, eh, lo, la, la, una de las primeras reuniones que tuve como ministro la tuve con, con el gobernador Perotti y ahí él me decía que que él creía que Santa Fe tenía mucho para ofrecer, que tenía mucho potencial, que hoy notaba en ese momento, en enero del 2020, que, que Santa Fe no estaba en el mapa turístico de la Argentina. Y tenía razón, y se pusieron a trabajar por eso, y se sumaron al programa de previaje, y además de eso le adicionaron la billetera, la billetera Santa Fe, que funcionó también y, y hoy, sin ninguna duda, recién me contaba el, el ministro de turismo que están con ocupación plena en Rosario, que están trabajando con un parque nacional en el norte de la provincia, bueno, que están también trabajando en, en los grandes eventos, en los eventos deportivos que tiene Santa Fe, así que ver hoy qué que, que previaje funcionó para una provincia como Santa Fe y ver que el diagnóstico que hicimos allá por enero del 2020, a pesar de, de haber tenido la pandemia en el medio, fue un diagnóstico acertado y que encontramos una, una actividad más para una provincia tan importante para la economía nacional como lo de Santa Fe, la verdad que me pone muy contento y, y tener hoy la posibilidad de, de firmar un convenio de turismo, Social con, bueno, con, con el gobierno de la provincia me parece que también es para destacar.